Ustedes saben que la timidez es como, es como una enfermedad. No nos hace ver sanos, no nos hace ver completos. La timidez nos hace ver incompletos, nos hace ver débiles, nos hace ver enfermizos, nos hace ver miedosos. Y bueno, el miedo es una cosa muy natural. Oiga, pues si usted ve a una pandilla de banda los que se le viene encima, pues no es que le dé miedo, le va a dar pánico y mejor le échase a correr. Pero la timidez ante circunstancias o ante personas o ante cosas es algo que es como una enfermedad que sí se puede curar. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este a su canal de Estilocracia y queremos hablarles a ustedes acerca de cómo vencer la timidez, de cómo tomarla, hacerla añicos y tirarla a la basura. Porque la timidez les está impidiendo a ustedes ser los que verdaderamente son. Confía en ti mismo. Para poder dar los primeros pasos para dejar de ser alguien tímido y poder relacionarte sin ningún problema con los demás, es fundamental que adquieras confianza en ti mismo. Lo realmente importante es que esa timidez, que muchas veces baja, es baja autoestima e inseguridad, se convierta en una estima y seguridad personal hacia ti. Si confías en tus habilidades y valoras tus rasgos como persona, encontrarás la fuerza para mejorar. Evita siempre los pensamientos negativos. Nunca sabrás cómo responderán los demás a tu presencia o a tus palabras. Por ello, evita a toda costa los pensamientos negativos. No solo cometes un error al querer saber cómo reaccionarán a los demás, sino que también te predispones a una actitud negativa. Busca perspectivas realistas y no fatalistas. Observa y aprende. Si te has percatado de tu timidez, es porque te has contrastado con otras personas que no son tímidas. Observa a alguien que es experto socialmente. Eso te puede enseñar cómo desenvolverte en ciertas situaciones. No se trata de que imites y hagas lo mismo. Se trata de obtener ideas que puedes implementar poco a poco en tu vida diaria. Sea accesible. Eso no significa que te hablas con todos, sino que cambies tu lenguaje corporal cerrado a uno accesible para que además te busquen hacer contacto contigo. La postura y la mirada son fundamentales. Una mirada siempre cabizbaja no solo habla de timidez, sino que habla de inseguridad o repulsión hacia los demás. Ello impedirá que los demás se te acerquen. No trates de huir de la mirada, sino sonríe mirando siempre a los ojos. Amplía tus fortalezas. Resalta tus talentos o desarrollalos, así obtendrás confianza en ti mismo, pues tienes cualidades que siempre te diferencian de los demás. Además, te acercarán a personas de tus intereses. Sintiéndote cómodo en lo que te gusta, te sentirás cómodo con los demás. Actúa. Querer y hacer son cosas muy diferentes. Para que esa timidez no sea un impedimento en la realización de tu vida diaria, sino que en cualquier oportunidad vayas contra esos impulsos tímidos y actúes resueltamente. No importan los, los resultados, lo fundamental es que des un paso adelante para superarte. Estos son los consejos que Silocasta tiene para ti y esperamos que te ayuden a mejorar tus relaciones sociales y superar tu timidez. Ahora que ya saben ustedes cómo tirar a la basura la timidez, no se detengan, tírenla a la basura, háganla pedazos, no vuelvan a hacerle caso a la timidez. Si esto que les decimos ahora les ha parecido adecuado, sean tan amables, compartanlo con sus amigos, súbanlo a sus redes y les agradezco muchísimo su atención y además espero verlos en la próxima. Muchas gracias.